Surge una pregunta de todo lo que hemos visto. Antes uno pecaba por inocente. Y es más, eso es hasta bíblico. Dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero ya nosotros viendo lo que está pasando, pues yo creo que tenemos que ser más, más consecuentes. Este mensaje iría más que todo para las nuevas generaciones. Cuando de pronto tratan de imponer un estilo de vida y pues es aceptable. Pero cuando vemos muchos jóvenes que ya han sido adoctrinados por un falso socialismo y que realmente no abarcan hacia un futuro que diga uno no es que progresaron, salieron adelante. No, si miramos el socialismo que viene predicando todos estos regímenes como el régimen de Maduro, el régimen de los Castro, el régimen de los Ortega, lo que vemos es miseria. Vemos esa desolación, angustia, lágrimas, tristezas. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí cuál es el camino a seguir? Porque, vuelvo y digo, antes uno pecaba porque no veía, pero ahora vemos, ahora vemos qué es lo que está pasando. Miremos la situación de Venezuela, miremos la situación de Cuba, miremos la situación de Nicaragua, en fin, tenemos muchos ejemplos para ver si los tomamos o no los tomamos. Pero si nosotros miramos eh, el comunismo, el izquierdismo, el socialismo, el madurismo, el chavismo, el castrismo, el orteguismo, y todos terminados en ismo es es totalmente un yo diría que un fracasismo. Entonces aquí la idea es mirar realmente para qué está sirviendo esto, y que alguien dé una pauta y ponga algo nuevo. O sea, ¿por qué me refiero a esta nueva etapa, los, los jóvenes que vienen de aquí en adelante? Para que vengan con de pronto una idea donde todos puedan salir adelante, donde vaya el país de frente. No lo que pasa con este socialismo barato, que los que se enriquecen son unos pocos... Y los que viven bien son ellos, o sea, el 10% que son ellos y el 90% de la, de la población que se joda. Entonces eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza y que la gente no entienda lo que realmente está pasando. Aquí miramos que definitivamente escoger entre un izquierdismo o un comunismo disfrazado de socialismo el único legado que deja es miseria, tristeza y eterna vigilancia por parte de sus verdugos. Si estoy equivocado, ustedes me dirán. Pero muéstrenme en otra cosa. Porque es que no se ve otra realidad. Desafortunadamente no se ve otra realidad. Vemos que todo esto se volvió un juego. Aquí es el, el que más puede. Y el que más, contactos, el que más contactos tenga. Y el que más le daña el corazón al otro. Y desafortunadamente cuando se vive en un, en un país oprimido. Llega un verdugo de estos... Ofreciendo la salida y fuera de eso ganándose unos mal habidos dólares Pues definitivamente les cambian la conciencia Cuando llega Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional Y a la vez a la Jefatura del Estado de Venezuela Conforme a causas estrictamente legales Además de su posterior reconocimiento por buena parte de la comunidad internacional Propició la, op la opresión del régimen socialista instaurado por Hugo Chávez en 1998 y continuado por Nicolás Maduro a partir del 2013. El así llamado socialismo del siglo XXI va a acabar igual que el del siglo XX, dejando atrás de sí un infinito reguero de sangre, pobreza extrema y una represión política. Si estoy equivocado, vuelvo y lo digo. Póngame en algo diferente, algo que me digan, usted está equivocado porque aquí hemos hecho esto, esto, el país está así, pues el país está acabado, no vayamos tan lejos Cuba, ahí se manifestaron, hicieron su protesta, sacaron a reducir su inconformismo y qué pasó, los callaron, eso fue callarlos y el que no se calle va preso y el que... es esté preso y siga hablando, desaparezcan, eso es lo que yo quiero que vean, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos ver su observación, su comentario para que cada día mejoremos más en la información, siempre es y será un buen momento para recordar y homenajear a los héroes que se han enfrentado a la tiranía chavista, como es el caso de Leopoldo López, María Corina Machado, Juan Riquenses, Antonio Leesma, John Goicochea, Lorenz Allen y otros tantos opositores y manifestantes, muchos de ellos como Fabián Albán o Neomar Lander asesinados, desafortunadamente eh, pues perdieron la vida. Luchando por una causa Este es el foco que ha llevado a Venezuela a este infierno que se ha alargado por más de dos décadas Realidad, triste realidad Independientemente del nombramiento de Juan Guaidó como presidente provisional de la República de Venezuela Más allá de lo que indique la legalidad bolivariana La raíz del problema la encontramos en las ideas instauradas en la propia sociedad venezolana en lo que a la hiperlegitimidad de los resultados salidos de las urnas se refiere. Ahora, no podemos hablar aquí que es que el pueblo se amañó ya con ellos. No, porque desafortunadamente las, las, las urnas están arregladas. Los comicios están arreglados. Porque independientemente vote o no vote, ellos ya saben quién va a ganar. Y desafortunadamente como gran parte de la comunidad venezolana vive o no vive, sino sobrevive... Por una caja clap de alimentos que da el gobierno. Pero que si ellos no llegan a votar por, por dicho grupito. Pues se les acaba esa comida. Y fuera de eso van a ser perseguidos. Entonces no tienen otra opción. Pasando los años las garantías en los procesos electorales se fueron perdiendo. No es menos cierto que en un principio el chavismo pudo presumir. De una legitimidad democrática de origen. Eso está claro. Cuando vino Hugo Chávez y se postuló como el salvador de Venezuela y en ese momento la gente dijo encontramos al mesías que estábamos esperando pero este mesías resultó peor que Barrabás y no todas las democracias acaban derivando en regímenes socialistas como el venezolano, aquí el peligro siempre estará ahí mientras las sociedades no sean conscientes que por encima de la democracia deben situarse las instituciones que garanticen la vida y hagan respetar la propiedad privada e impida la impunidad de los delincuentes Vuelvo a una frase que yo siempre resalto mucho Y me gusta mucho Que decía Ronald Reagan Que independientemente a las ideas A las inclinaciones partidistas A los colores A las doctrinas que se tengan Lo importante en cada nación En cada pueblo En cada estado Es que haya libertad Pero desafortunadamente cuando estamos hablando nosotros De un régimen Como el régimen de Venezuela como el régimen de Cuba, como el régimen de Nicaragua, pues sencillamente no se puede ni opinar, porque si no vayamos tan lejos, el caso de esa niña de 11 años, que estaba estudiando en el gobierno, estaba estudiando flauta, es una niña prodigio de la flauta, y e hizo un comentario, hizo un comentario que no estaba de acuerdo con el chavismo, entonces ¿qué pasó? La suspendieron una niña de 11 años y duró detenida un fin de semana, ¿eso qué es? eso es un terrorismo psicológico entonces andan con ese miedo con, con ese amedrantamiento ahora sobre los movimientos populistas el sistema democrático lleva en su propia naturaleza la semilla de destrucción parafraseando a Thomas Jefferson a Thomas Jefferson vigilar incansablemente al poder político si no quiere degenerar en un régimen totalitario y aquí está clara la muestra de lo que estamos hablando y lo dijo Thomas Jefferson ojo, pilas a eso, así le cambien de nombre o lo disfracen de diferente forma las consecuencias del enésimo experimento de los émulos de Lenin a lo único que han llevado es a la hiperinflación el bolívar no vale absolutamente nada, vale más el papel una tasa de pobreza que alcanza el 86% de la población lo que yo digo, hay un 10% que vive bien y son los degenerados que están tragando y engordando al lado del régimen chavista. Una huida de la población de más de 5 millones de venezolanos que decidieron arriesgarse a pasar penurias en otros países antes de seguir comiendo la física que están comiendo en Venezuela. Además de ser el mayor éxodo de la historia de Iberoamérica. Ahora, el solo hecho de que aplaudan y comulguen y amen asesinatos y encarcelamientos por doquier de todo aquel que no cumule con sus ideologías Nunca estaremos lo suficientemente vacunados contra ese virus letal que se llama el del socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro Duérale a quien le duela, acabaremos con el coronavirus Pero ese virus letal que se llama socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro, de seguir así no se va a curar ni en este siglo, desafortunadamente. Él encuentra en la democracia una vía de acceso inmejorable, sin ir más lejos, en España. Ese es un ejemplo claro. Los asesores, sin arrepentir de Hugo Chávez, estuvieron muy cerca de asaltar los cielos del poder en 2015 por una vida perfectamente democrática, lo que hizo Hugo Chávez hace 21 años. Él se fue por la vía democrática, prometió el cielo y la tierra y después de que ya estaba montado en el currito, cambió toda la expectativa, cambiaron todas las normas, cambiaron todas las reglas y ahí está Venezuela como está. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.